La paz comienza con una sonrisa. Madre Teresa de Calcuta. En el programa de hoy. Stop. Ne-experiencia. Energías renovables. Stop. Centro Nacional pionero en el mundo. Stop. Sostenibilidad y medio ambiente. Stop. Lo nuestro. Culmen del románico en Navarra. Stop. Monasterio y Gregoriano. Stop. Historia y arte en la Sierra de Leire. Stop. ¿Sabías que Condición civil de persona Navarra. Stop. 10 años viviendo fuera. Stop. Procedimiento en el registro civil. Stop. Con N de Navarra. Quiz sobre Navarra. Stop. Golosos premios. Stop. Participa en nuestras redes sociales. Stop. Nexperiencias. Nexperienciac. En Navarra se encuentra el Centro Nacional de Energías Renovables, CENER, dedicado a la investigación aplicada en energías renovables. Este centro tecnológico cuenta con un reconocido prestigio tanto en España como en otros países. Con el objetivo de construir un mundo más sostenible, presta soporte tecnológico a empresas e instituciones energéticas en áreas vinculadas a la energía eólica y solar. CENER es, el, lo dice nuestro propio nombre, el Centro Nacional de Energías Renovables. Somos un centro tecnológico en el que básicamente lo que hacemos es tenemos una serie de personas que hacen investigación con idea de transferir esta, toda esta I+D a la industria y llevar a término los objetivos en materia renovables de la administración. Como dice nuestro nombre somos centro nacional con lo cual eh, digamos nuestros objetivos tienen que ver con los de España y también evidentemente como los de Navarra. Tenemos eh, tres centros de trabajo, ahora mismo estamos en en nuestro centro de trabajo de Sarri Guren, que es el principal, en el cual lo que hacemos es eh, trabajo de gabinete y aquí tenemos eh, laboratorios eh, de un tamaño relativamente pequeño. Tenemos dos, otras dos sedes con un tamaño menor en número de personas pero mucho mayor en, en, en medios de investigación y son dos laboratorios de referencia absolutamente internacional. Uno de ellos, situado en Sangüesa, eh, es, es un centro de eólica, le llamamos laboratorio de ensayo de regeneradores, o LEA, y allí estamos haciendo ensayos de componentes y de generadores a escala real más la operación de un parque experimental destinado a prototipos del, del sector eólico. Y el segundo, eh, que es el BIO2C, es una biorefinería en la cual lo que hacemos es tratar de convertir cosas que habitualmente se consideran residuos en biocombustibles y todo esto nos lleva a la transformación ecológica y, a la, y evidentemente a la economía circular. Una de las personas que más trayectoria tiene en el sector, hace no mucho, recordaba que bajo su punto de vista Dinamarca inventó la tecnología, eh, Alemania inventó eh, la legislación y España, y en este caso fundamentalmente Navarra, inventó el modelo industrial. Navarra fue, dentro de España y dentro de Europa, el primer sitio donde se, hizo una, se, hizo, se hicieron proyectos industriales. De ahí, el gobierno de España y el gobierno de Navarra deciden fundar el CENER en Navarra precisamente dado lo avanzado que estábamos en aquella época. Eh, cuando nosotros empezamos y hasta hace unos pocos años el principal desafío de las renovables era llevarlas a ser competitivas. Desde hace unos pocos años las renovables son plenamente competitivas son la fuente de energía que más se instala en el mundo tenemos de, de centrales nuevas, muy por encima de de las tecnologías fósiles y lo que ha ocurrido es que ahora tenemos unas renovables que tienen un precio competitivo pero lo que tenemos que hacer es que las renovables sustituyan completamente a las fósiles. La raíz energética de todo el sistema, no ya solo eléctrico, sino el sistema energético, va a ser renovable. Y eso nos lleva a una serie de desafíos súper importantes que nosotros ya estamos abordando y que bueno, empiezan a salir ya en prensa en relación con el NextGen, el Next Generation de, de Europa. Lo Nuestro Gurea. El Monasterio de Leire es el principal monumento románico de la comunidad foral. En Leire están los pilares del Viejo Reino y el Panteón de sus primeros reyes. Su atmósfera de paz y el magnífico entorno natural que le rodea invitan al paseo y la meditación en la cuna del canto gregoriano en Navarra. El Monasterio de Leire es uno de los monumentos más importantes de Navarra y no solo porque sea cuna de reyes y panteón real, aquí están sus, sus, los restos de los primeros reyes, sino porque es un monasterio vivo, es un monasterio vivo porque viven los monjes, una comunidad benedictina de unos 22-23 monjes y además eh, ya no solo el patrimonio de piedras sino también es el patrimonio inmaterial. ¿Por qué? Porque al ser una comunidad viva, ellos cantan los oficios religiosos en canto gregoriano y eso está declarado como patrimonio inmaterial por parte de la UNESCO. ¿Por qué vienen los visitantes? Primero, por la historia, por la cultura, por el arte, pero también por la naturaleza. No hay más que ver un poquito el entorno en el que estamos. El pantano de Yesa, la sierra del Leire, las foces, la rienda de San Virila, todo eso tiene muchísimo interés para gente. ¿Quién está viniendo al aire? Bueno, pues este año es un poquito raro por el tema de la pandemia. El año pasado tuvimos que cerrar casi todo el año, abrir solo en verano y fue, fue mayormente turismo nacional. Y este año hemos roto todas las estadísticas. En agosto ha venido, no sé, no sé si ha quedado alguien más fuera de aquí, porque han venido todos los españoles. Ha sido fundamentalmente turismo nacional. Han venido franceses por proximidad, vienen también, pero nos han fallado fundamentalmente los alemanes. ¿Van a venir los grupos de tercera edad, los grupos de colegios, de niños de, de Navarra, de las autonomías colindantes? Pues es un misterio. No se sabe qué va a pasar al final. La cripta es la joya de la corona de Leire, del Monasterio de Leire. Es Conforme se iba agrandando la, la iglesia, vieron que tenían que construir unos cimientos. ¿Y ¿Qué pasó? Que hicieron la cripta. La cripta nunca ha tenido un fin de enterramiento, como es lo habitual en otras criptas, sino que ha sido de sujeción. Es un elemento arquitectónico para sujetar toda la mole de la ampliación de la iglesia que se le venía encima. Es Grandiosa, hay que verla, porque no, es, no se puede explicar, es rara, es distinta y prefiero que la veáis antes que explicaros nada porque es, bueno, es la primera cripta o el primer monumento románico de la península ibérica y es muy interesante. ¿Sabías que? ¿Basene quién? Es que esto es muy serio, imagínate, ¿eh? Imagínate, pero... ¿tú te imaginas? A ver, Joaquín, que me imagines. ¿Qué? Llevas un rato sin parar de hablar y todo ha pero todavía no tengo ni idea a qué te refieres, perdona. Ay, es que, es que de verdad me he puesto muy nervioso. Bueno, pues tranquilízate y cuéntamelo despacio. Pues nada, que, que me he enterado que si estás 10 años viviendo fuera de Navarra, pues que pierdes tu identidad. ¿Cómo? Pierdes la vecindad civil, es decir, pierdes la identidad. Ay, Joaquín, normal que estés nervioso. Estás mezclando la idea. Ya sé a qué te refieres y tengo que decirte que puedes estar tranquilo. Lo que pierdes si estás fuera 10 años o más es tu condición civil de persona navarra. Pues eso, tu identidad. ¿Dejas de ser navarro? Que no, Joaquín. No tiene nada que ver tu identidad. Siempre será la tuya. Eso nadie te lo puede quitar. La condición civil de persona navarra es otra cosa. Y además, que sepas que si no quieres perderla, solo tienes que indicarlo mediante una declaración expresa vale. a las autoridades y ya está arreglado. Tengo una amiga mía que trabaja en el registro civil, que es donde hacen estos trámites. Y por eso los sé. Y además, allí te dan todo tipo de información que necesites al respecto. Vale, pues, pues yo me sigo mucho mejor. Muchas gracias. De nada, hombre. Bueno, te dejo, te dejo. Vale, venga, hablamos. Chao. Quiz con N de Navarra. Quiz Nafarroaco en Erequín.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 Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina en 1906 en reconocimiento de su trabajo sobre la estructura del sistema nervioso, nació en la localidad Navarra de. En 2020, el Centro Navarro de la Ciudad de Buenos Aires celebró su cumpleaños número... Recuerda que los participantes entran en el sorteo de lote Yo también soy Next. Participa y acte con el tuyo, como lo hicieron otros. Y en el próximo programa... Urrengo Programan... Bueno, yo siempre dije que quería volver antes de jubilarme. Lo que no sabía era cuándo, en qué rango de, de, de edad. Y la verdad es que ha sido el confinamiento la, que, el, el que me ha hecho reflexionar y pensar. Y decía, bueno, yo terminaba de trabajar y llamaba a mi familia, ¿no? Y, y ¿cómo estáis? y tal. Digo, si la gente que me da alegría, que me, me da apoyo está aquí, digo, ¿qué estoy haciendo tan lejos? bueno Este museo está centrado en la obra y la figura de un artista excepcional, que fue Jorge Teiza un artista clave en la evolución artística del, del, del siglo XX, pero también un gran creador, pero también un artista que entendía el arte como una herramienta fundamental de transformación social. Entre otros...